Hola gente del mundo, soy Iki, gracias por estar ahí. Hoy vamos a estar viendo cómo detectar objetos por grupo, cómo darle un grupo, una etiqueta, a un objeto, así después yo por código puedo decir, por ejemplo, el player, vos sos un player. Bueno, si lo toca un enemigo, lo mata, porque lo reconoce. Entonces uno va a tener la etiqueta enemigo, otro player. En este caso yo voy a tener la etiqueta para las paredes, la etiqueta para el player y para la pelota, o sea, cada uno va a tener su función. Entonces, por ejemplo, cuando la pelota colisiona contra la pared izquierda, suponete que le voy a poner una etiqueta, va a tener un comportamiento. Cuando colisiona contra la pared derecha va a tener un comportamiento. Cuando colisiona con la pared de arriba va a tener un comportamiento. Cada cuestión le, le voy a poder aplicar yo el comportamiento personalizado que quiera. Pero para eso, como te digo, necesitamos identificar a cada uno de los objetos. ¿Cómo lo hacemos? Muy, muy, muy fácil. Bueno, acá lo voy a hacer fácilmente. fíjate a jugador. Le voy a poner una etiqueta, para eso voy acá a nodo. Este panel que no te había mostrado todavía. Vamos a grupos y se llama grupo, básicamente. Una etiqueta o un nombre, un tag es un grupo. Acá se llama así. Entonces yo le puedo agregar varias etiquetas a un objeto. En mi caso, jugador, le voy a agregar al grupo player. Listo, me va a servir para eso. A pelota la vamos a agregar al grupo ball. Si quiero lo puedes poner en español. ¿eh? Esto lo hago yo así por, por convención. Y acá tengo paredes. Pero fíjate que paredes es un solo objeto. En este caso, si yo agrego pared, no me va a poder identificar cuál de las cuatro paredes estoy colisionando. Entonces acá lo que me hubiera convenido es crear las cuatro paredes por separado, como diferentes static body. Lo podemos hacer todavía. Lo vas a decir, uy, pero cuando trabajo? No, mira, es re fácil. Te voy a mostrar. Mira, Vamos acá, vamos a crear static body. Eh, tengo que duplicarlo, control D, o con clic derecho lo duplicás. Fíjate, ya tenemos cuatro static body. Ahora a cada uno le asignamos su propia imagen. Ok. Ahora vamos a hacer después el cuerpo de la colisión y demás, pero te quiero mostrar lo de, lo de la etiqueta. Si los que no quieren ver el resto pueden saltearlo. Entonces esta va a ser. Voy teniendo las paredes identificadas. Vamos a tratar de poner. Esta va a ser la pared, no sé, pared izquierda. Esta va a ser la pared derecha. Esta va a ser la pared arriba. Y esta va a ser la pared de abajo. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer directamente para detectar por código cuál de estos objetos colisioné. Recordá que yo acá detecto la colisión y la guardo en una variable. Ahora le voy a preguntar. Si el objeto colisionado está en el grupo tal. Entonces de esta forma yo voy a poder identificar. Vamos a decirlo ahora el grupo. Por ejemplo, pared arriba. Voy a poder hacer tal cosa, suponete. Print. Vamos a mostrar un mensaje en pantalla que diga hola. Hasta ahí perfecto, pero me va a dar un error. ¿Por qué? Porque yo acá tengo un componente de la colisión. Esto me devuelve si estoy colisionando o no con algo. Yo necesito ahora obtener el, el elemento con el que estoy colisionando. Y eso es fácil. Llamas a la función GetCollider. Y ahora sí le puedo preguntar si ese objeto que hizo esa colisión está en el grupo pared. Fíjate, eh, ninguno me detectó arriba. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en este caso es porque no le agregué todavía el collider. Pero suponete, si le voy a agregar a este, a ver, pared izquierda. Cada vez que choque contra una pared me va a tirar este mensaje. Mira, hola, hola, hola, hola, hola, ¿ves? Me está detectando todo el tiempo eso. Básicamente, eso de esta forma, entonces vos podés agregarle un grupo, ok un objeto podés detectar la colisión o lo que vos quieras y hacer acá estaría la, el evento consecuente vos hacer lo que vos quieras, que se muera le pones acá el, tu función de morir de rebotar etcétera bueno lo que quiere ver cómo lo voy a hacer con la bola ahora se puede quedar el que no recuerden compartan y nos vemos en el próximo video vamos a hacer juegos muy buenos así que prosigamos si choco con la pared izquierda yo quiero un comportamiento con la derecha otro arriba abajo otro antes de esto, lo importante es que yo pueda crear los, las colisiones. Acordate que yo ahora voy a tener nuevos cuerpos, necesito nuevas figuras de colisión. Esto lo va a hacer súper rápido, de hecho puedes adelantar el video. Pero te voy a mostrar, voy a hacer directamente un rectángulo. Ahí está, tengo que crear entonces acá un rectángulo. Y a partir de este rectángulo vamos a poder, más o menos, vamos a setearlo por ahí. Fijate que este le había puesto de grupo izquierda y nada que ver, es arriba. Vamos a corregirlo bien. Perfecto, entonces esto ya me tendría que estar pudiendo detectar las cuatro paredes. Vamos a crear los cuatro casos. Vamos a copiar el primer caso. Porque va a ser todo más o menos lo mismo, nada más que va a cambiar el identificador al final, fíjate. Lo que vamos a decirle es, si la pared colisionada es izquierda, ok. Si la pared colisionada es derecha. Si la pared colisionada es arriba. Si la pared colisionada es abajo. Bueno, y ahora dentro de cada caso voy a tener que identificar la velocidad que le voy a asignar según cómo chocó. Supongamos que la pared que estoy chocando, el primer caso que va a ver... Fíjate, la primera pared con la que choco es la de abajo, ¿ok? La de abajo sería la primera. Vamos a tratar de configurar eso entonces. Abajo es este caso. Hay dos posibilidades para chocar con la pared de abajo. Que esté viniendo hacia abajo la velocidad a la derecha o hacia abajo a la izquierda. Por lo tanto, lo único que va a cambiar es el eje Y. Entonces, pues si choca con la pared de abajo, lo único que va a hacer es ir para arriba ahora. Entonces, fíjate, si yo choqué con la pared de abajo, lo que voy a hacer, vamos a borrar todos estos casos. Lo que le voy a decir es velocidad.y va a ser igual a velocidad de impulso. Listo, eso es lo único. Ahora acordate que esto para arriba es el negativo. Entonces suponete, ahí va a estar bajando, ¡puc! y queda dura porque todavía no le agregué a los otros casos. Ahora, como viste la siguiente pared es la de la derecha. Si choca contra la derecha lo único que va a cambiar es que ahora va a ir hacia la izquierda. ¿ok? Entonces voy a agarrar la pared de la derecha y le voy a poner velocidad.x es igual a... Velocidad de impulso en el eje X va a ir para la izquierda ahora, fíjate. Puc, puc, puc. Listo. Ahora la pared de arriba. La pared de arriba, si choca contra la pared de arriba, lo que quiero automáticamente es que el eje Y sea en positivo. O sea, va a ir hacia abajo. Te he invertido el eje Y en nuestros programas, por eso hablo de hacia abajo. Ahora me quedaría una sola pared, que es la izquierda. Voy a decirle que quiero ir hacia la derecha en este caso. Y como vas a poder observar, tenemos casi infinito esto excepto por la paleta del jugador que ahora la vamos a estar chequeando también. ¿Ves? Te queda la pelota infinitamente andando. Vamos a agarrar y vamos a poner que si colisiona con un objeto del tipo player entonces. Esto si querés le podemos poner un elif para que solo va a elegir una condición. Si no va a tratar de ejecutar varias si no tiene sentido porque Solo una puede ser, puede chocar contra una pared nada más. Ahora le voy a poner si sí, el objeto colisionado es del tipo jugador. Vamos a agarrar todo esto y copiarlo. Player suponete. Lo que vamos a hacer es detectar en qué velocidad está yendo. Y en ese caso, si sí tratar de darle una contraria. Ok, por ejemplo. Lo que voy a hacer en este caso es darle la dirección contraria. O sea, si está viniendo hacia la izquierda, va a ir hacia la derecha. Y si está viniendo de abajo, va a ir para arriba y listo. Eso es es lo que sigue. Entonces lo que tengo que tener es que velocidad va a tomar los valores contrarios de sí misma. Entonces, va a tomar los valores contrarios, entonces le voy a poner el valor contrario que tenga en X y el valor contrario que tenga en Y. Entonces si es positivo va a ser negativo, si es negativo va a ser positivo. Si sí, colisiona contra el player, mira, fíjate, eh. chequealo. ¿Ves? Ahí va. Podés hacer otras cosas, podés dividir tu paleta en dos y fijarte si choca con la parte de arriba, lo mandás para un lado, si choca con la de abajo, la mandás para otro, pero más o menos esto está bastante bien. Y lo copado, te voy a dar el extra, ahora vamos a crear el player 2, porque es muy fácil ya que estás acá. Vamos a ordenar esto un poco. Vamos a ir al 2D y vamos a crear el jugador 2. Duplicando simplemente esto, lo vamos a poner esto de este lado. Y el jugador 2 va a tener algo parecido, simplemente que le vamos a quitar el script. ves Y le vamos a agregar un script completamente nuevo que se va a llamar jugador 2, pero que va a tener que... Paleta 2, mejor le vamos a poner. Dentro de la carpeta indicada. Ahí está. Lo que voy a hacer es copiar todo el script de la paleta 1, porque más o menos voy a tener lo mismo. Lo reemplazo, ves. Nada más que acá en vez de Player 1 vamos a tener Player 2. Hay otra forma más fácil de hacer esto y usar el mismo script, pero bueno, eh, yo quiero hacerte lo más básico posible para que tener, tengamos el proyecto funcional. Entonces mira, un jugador se va a mover con unas teclas y el otro con otras, ¿ves? Y así tenemos un juego de paleta bastante copado. Te voy a mostrar otras cositas más, otros juegos interesantes más que vamos a estar haciendo seguramente. Aunque le vamos a crear un poco más de color a esto. Y también lo vamos a pasar a 3D. No sé qué te parece. Comentame ahí. Déjame en los comentarios. Eso. Y nos seguimos sintonizando, gente del mundo. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.